Bienvenidos a este maravilloso espacio de amor Si eres nuevo, te invito a suscribirte, activar la campanita Para que puedas disfrutar de todo el material que hay para ti Hoy vamos a realizar la meditación del agua Es una meditación muy cortita, pero muy poderosa si has eh, presentado alguna situación que sientes te ha robado tu paz, te ha salido de tu centro, esta es la meditación perfecta para poder conectar una vez más. Lo mejor de todo es que puedes realizarla en cualquier momento, que tu alma lo necesite. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Vamos a ocupar un vaso con agua. Cuando estés listo, cuando estés lista, ve a un lugar tranquilo. Regálate unos minutos para ti. Ahora, Vas a sostener el vaso entre tus manos con muchísimo amor. Cierra tus ojitos. Relájate. Vas a realizar una respiración profunda. Inhala por la nariz. Exhala por la nariz. Puedes hacerlo una vez más. Ahora, habla con el agua, en voz alta. Dile algo que anhelas manifestar y realizar. Platica con ella. También, agradece por todo lo que hace por ti, por hidratarte, por darte vida, por limpiarte y desintoxicarte. Puedes decirle palabras hermosas y dulces, que quieras que lleguen a tu cuerpo. Manda mensajes de amor a tu alma. Date tu tiempo, disfruta este momento contigo mismo, contigo misma. Ahora, abre los ojos poco a poco, sonríe e imagínate que todas las bendiciones y milagros fluyen hacia tu ser. Cambia tu frecuencia y elevando tu vibración. Toma el agua poco a poco y disfruta. Siente cómo fluye por todo tu cuerpo. Se ha demostrado que el agua te escucha. El agua está viva y es la forma más elevada para poder conectar con Pachamama y así fluir y estar en equilibrio. Ahora, aquí, en este instante santo, agradece esta experiencia y repite junto conmigo, todo está bien, todo está bien. Todo es perfecto. Desde mi alma te agradezco que hayas compartido estos minutos conmigo. Te invito a compartir para que este mensaje llegue a más almas y así seamos más los que podamos vivir esta experiencia.